Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Daniel Sánchez y en esta ocasión les traigo la película eh, Dolor y Dinero, una película muy excelente que se, es basada en una historia real, espero que la disfruten, el link de descarga está en la descripción del vídeo, no he podido subir más porque por, porque YouTube está molestando mucho por los derechos de autor, no sé cómo quitarle el derecho de autor. Si alguien sabe, por favor, eh, díganme. Y bueno, los links de descarga están en la descripción del video No se, no se olviden de, de calificar mi vídeo. Eh, suscríbanse para, para que estén al día. Y bueno, este. Chao y hasta la próxima. Aunque es un video muy corto, pero les explicará mucho cómo ver la película y la descargarán. Chao.